Qué bueno que en este día, pues, te trajo su Biblia, habla en Efesios 1, verso uh, versos 4, gloria al Señor, solo ese versículo, y ahí nos habla bastante, Señor, aleluya, gloria con una mente me dice que, que tiene ese versículo, Efesios 1, versos 4, con una mente, gloria y dice, Según nos escogió y según nos escogió Él el, el antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, Él, amor, aleluya, gloria a Dios, oremos por este mensaje, y oremos por esta palabra del Señor, y que Jesucristo le dé una bendición sobre su vidas, amado Dios, damos gracias por tu palabra, y por todo lo que tú estás haciendo en estos países, y en estos lugares que no se están sintonizando, Señor. Gracias, Padre, porque muy pronto sabremos que también estaremos en la ciudad del Paso y en los Estados Unidos de América también, para amados, transmitiendo todos estos programas y sacando todo esto que tú quieres que aquel mundo, aquellas personas te conozcan y te puedan conocer a través de estos programas, a través de, de, de todas esas eh, opciones que hay para más, que tú estás derramando en esos países y en esa gente. Gracias, Jehová, porque tú seguirás bendiciendo a estos pueblos y seguirás bendiciendo a toda esta gente que nos estarán viendo y nos seguirán viendo, Madre. Gracias, Jesús, porque tú abrirás las puertas a los Estados Unidos también, donde estaremos transmitiendo también en esta ciudad del Paso y en muchas partes a alrededor del Paso. Gracias, Padre, porque tú lo estás haciendo. Bendiciones sean derramadas, Padre, sobre estos televidentes, todo esto que nos sintonizan, y sobre tu pueblo que esta noche está aquí, Padre Amado. Te damos gracias en el nombre precioso y santo, de Jesucristo. Tómense. Ahora sí. Dios es bueno y Dios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió para ser santos, sin mancha y sin arrugas ninguna. Ayer yo compartía con algunos jóvenes que, que bueno que nosotros a nuestra corta edad vengamos a Jesús pronto. ¿me y no tengamos que pasar por, por ciertas cosas que a veces hay que pasar para poder nosotros entender que el Señor nos ama y que Dios nos quiere y que Dios quiere. Yo le compartí a ese joven, eh, hablaba con él y, y de, Dios quiere que, que, que así como Él es santo, no debemos que esté santo también nosotros. Y practicar la santidad delante del Señor. Amén. Porque es el Dios Todopoderoso el que nos mira y nos ve, ¿cierto? ¿sí no? Dios nos ve, ¿cierto? ¿sí no? Acabito, ¿no? Sí, amén. Un poco, ¿amén? Dios nos ve, sí o no. Amén. Dios nos mira. Sí, no, no, no, mira. y sin nosotros. Dios nos mira. Y nos sigue viendo. Entonces, usted qué, qué bueno que usted empiece a caminar y, y, y ser santo. Porque dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. Y dice que sin santidad nadie lo verá, sí o no. Amén. Nadie lo va a ver pero tenemos que nosotros seguir alcanzando esa santidad y haciendo la cosa bien delante del Señor. Aún allá afuera, aún lo que usted esté allá afuera y esté caminando, que es lo que esté haciendo, siempre hay que hacerlo bien, porque hay un Dios que a, a su tiempo y en el día preciso lo va a juzgar. Y dice que Dios hará un juicio justo, ¿sí o no? Sí, amén, aleluya. ¿Cuánto lo crees? Aleluya. Amen. ¿Verdad? Jesús hará un juicio, un juicio justo, por eso que tenemos que empezar a practicar todo eso y a caminar como Dios quiere que usted camine con él eh, decía ese joven pues este, y, y, y la mente que yo tengo no sirve y yo no no es que no sirva simplemente la mente que usted estudia ahorita no está grada del Señor y como no está grada del Señor está perversa señor. ¿sí no? te piensas tantas y tantas cosas malas no son buenas pero cuando Jesús está contigo, y cuando tú te congregas, y estás recibiendo bendición, y estás intercediendo en oración, y estás orando, y estás obrando para el Señor también, ¿qué pasa? La vida cambia, ¿sí o no? Y todo cambia. Y ahora la mente no es la mente mía, es la mente de Cristo. Le compartí que es la mente de Jesús. Y es la mejor mente, ¿sí o no? Porque ahí lo dice porque Dios es perfecto. Y Dios es bueno. Y, y el Señor este, es santo. Y no lo que ser santos también nosotros y poder practicarlo pero para poderlo llevar a cabo para poder seguir a la meta y proceder al blanco que se llama Jesucristo tenemos que congregarlo y tenemos que oír palabra no, no basta nomás con hay personas que dicen bueno pues más so oro a Dios y se acabó yo digo, no hay que estar constante en el asunto constante en la oración constante en ayuno constante en la iglesia ¿me hermano y una de las cosas, usted recibiendo y dando a otro, alimentando a otras personas. Usted se está alimentando, y quise, Señor, lo que de gracia recibió, dándolo de gracia también. Amén. Así es, amén. amén. Y amén. seguir impartiendo la palabra y llevando todo lo que Dios quiere que usted haga. ¿Eh? Porque todos en este mundo deseamos estar en esa mansión con Dios. Deseamos estar en la gloria con el Señor, ¿sí o no? Sí. Cuando nos moramos, queremos saber qué vamos a la gloria con eso pero para usted saber eso que usted va a la gloria con Jesucristo tiene que empezar a caminar con él paso a paso con él ¿sí o no? ¿está conmigo? paso a paso con el Señor ¿tiene detallitos que usted hace esto? no, no pues deténgase vale más Jesucristo y yo le dije a ese joven que primero tenemos que nosotros amarlo a él porque cuando usted ama a Jesucristo cuando usted ama al Señor y, y tiene ese amor para con Dios podrá amar a la gente de este mundo también sí, amen, aleluya. Y, y a su peor amigo también lo tiene que amar aquel que habló de usted aquel que más que le dio unas garnatas allí aún no lo tiene que amar a mí? ¿Sí o no? tiene que tener amor también para él y dejar que, que Dios de Dios es la guerra y de Dios es la venganza ¿sí o no? no? es de nosotros hay, un momento que hay personas que nos hacen algo y yo digo oh, que me lo voy a sonar. <risa> y usted me empieza a querer hacer eso pero que bueno que Dios a veces nos detiene ¿no? de, de las torpezas a veces que vamos a hacer que, que a Dios no le haga nada de eso dice que deja que yo me encargue de él y usted cuando deja que Dios se encargue de esa persona Dios se encarga Así es, a mí han pasado muchos detalles hermano de lo que era compartir con ahorita donde el Señor ha obrado precioso conmigo ha habido personas que me han atacado pero en una forma dura y han decidido las cosas por el rumbo de ellos y, y, y, y, y me han arrestado pero cuando eso sucede yo lo que hago le pido al Señor Señor bendícelo de todo como bendícelo mi hermano. Toma, tú, tú haz lo que tienes que hacer pero tú bendícelo ¿me entiendes? y hay un momento que digo Señor no hagas nada en contra de esa persona le pido a Dios así y cuando la persona empieza a actuar en esa condición yo del momento que yo le he dicho no estoy así eso se daña a usted misma está como aquel que maldice el que maldice ¿qué pasa mal? se maldice a sí mismo también primero ¿me entiende? Usted dejó salir un jatón por ahí o qué sé yo ¡pum! primero pasó por usted primero ¿amén? ¿y qué pasó hoy? el daño se lo está haciendo usted mismo primero sí, dijo otra persona pero usted también Amén. por eso es que no hay que proceder a hacer tales cosas sino como dice aquí ser santo porque yo soy santo! como dice aquí el mensaje y sin mancha y sin arruga ¡ninguna! quita tu arruga quita toda mancha y deja que el Espíritu Santo de Dios se mueva y se mueva en ti sí, amén. y cuando tú dejas que el Espíritu Santo de Dios se empiece a mover se empieza a mover yo les compartía que a veces ven mis paisanas ahí en Puerto Rico y empezaban a moverse hermano Y yo, aleluya, ese es el mover del Espíritu Santo de Dios esa es la presencia santa de Jesucristo en nuestra vida es cuando Dios empieza a moverse cuando usted lo deja que se mueva pero claro, Dios no se va a mover en un vaso sucio ¿sí o no? en un vaso que se está suciando Dios, Jesucristo, no va a estar ahí ni, ni lo va a usar pero mire, si usted empieza a limpiarse y empieza a buscarle y empieza a, a consagrarse al Señor yo sé que los que están aquí algunos de los que están aquí han experimentado lo que estoy hablando aquí lo han experimentado y eso es lo que Dios habla aquí en el libro de Efesios, que dice antes dice que antes de la fundación de este mundo ¿eh? antes dice que mucho antes ser santo porque yo soy santo y nos si hizo santo el Señor ¿sí? dice que cuando estaba usted viviente de su madre estaba viviente de tu, viviente de tu mamá el Señor te había bendecido tu vida Hoy estás completito. Todos los dedos, los pies, la mano, Santo. los ojos, el oído, la boca. Gloria. Todo está bien. Esa es bendición, ¿sí? Señor. El Señor nos está bendiciendo desde antes. Y qué bueno que usted lo no pueda entender claramente eso. Cuando usted lo puede entender claro, usted empieza a caminar. Claro, ¿verdad que sí? Pero cuando no lo entiende cuando sigue este terco en otra cosa que no, es, no va con Dios, que no tiene que ver nada con el Señor, seguimos ahí. Pero claro, tiene que suceder algo, como muchos de los artistas son famosos y tienen un capital, lo que te quieran, y, y a Dios no lo necesitan. Pero cuando le viene un asunto de que le viene una enfermedades, le viene la muerte, se le presenta la muerte con el ahí con el avión, entonces empiezan a cambiar, empiezan a ver que la loquera que hago, todas las loqueras que estoy haciendo ya la tengo que parar, no puedo estar tan loco así, ni hacer tantas loqueras, mira, ya, un palito ya me iba. Ahí está un artista, eh, muchos lo vivieron, eh, cayó en el hospital como tres, cinco, seis veces, punto a morirse. Sí, yo eso. No, sé. no le menciono el nombre porque no me gusta mencionar el nombre. Pero ese artista estuvo a punto. y al último cuando lo entrevistó un periodista lo entrevistó le dice al periodista sabes que hay que, hay que cambiar ya. de otra forma no puedo ser la misma porque la vida se va así en un hilo se va en un segundo se fue. Y qué triste cuando la vida se va sin tú haber conocido a este Dios precioso, a este Dios que nos ama, a este Dios que ha pagado un precio grande por nosotros y que estuvo allí en el día preciso y que en el último momento Jesucristo te ha rescatado Por eso es bueno que los jóvenes, las personas adultas, todos empecemos ya a meditar en el Señor en, en buscar ya a Jesús y no esperar que bueno, que pase un rato quiero bloquear un poco más mucho de lo que dice déjame darlo un rato más porque con Dios no se puede hacer lo que era claro que con Dios no se puede hacer lo que era con el Señor no se puede hacer tanta porquería ¿me entiendes? O, o, o te limpia o te empuercas más y si te limpias más dice Señor viene Dios y te limpia más como Dios habla ahí en el libro de Juan, versículo 15, verso 1, dice que todo lo que en él no lleva fruto será cortado, todo, todo pámpano que en él lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto, dice la palabra ahí. Ese o versículo dice: para que lleve más y para que dé más. ¿Me entiendes? Cuando un hermano se está consagrando, cuando un hermano se mete con el Señor y le lanza a Jesucristo y recibe el Espíritu Santo de Dios y Dios le sigue tocando y usted lo ve, está moviéndose en el Espíritu, aleluya. Y Dios le sigue dando a esa persona. ¿Sí o no? Usted lo ve más bonito que nunca. Y, y su rostro y, y, su, y su, su, su pierna. Todo se ve bien bonito, hermoso, esa persona. Sirviéndole a Dios, viviente, a Dios Todopoderoso. Yo me gozaba con aquel joven de la ciudad de Guatemala que él daba testimonio en la televisión y él estaba predicando aquí en los Estados Unidos de América y mire, eh, eh, qué bonito ese joven por eso digo que, que se mete con Dios Dios es el maestro, Dios es el todo Dios provee, Dios le da y Dios sigue alimentándolo y Dios lo sigue usando para la gloria de su nombre y me acuerdo que el joven no sabía el idioma americano y dice que en el trayecto de casi menos de un mes, ya sabía inglés, estaba predicando el evangelio en inglés, ¿amén? aquí en los Estados Unidos, joven, y es de Guatemala, no tuvo maestro de inglés, el maestro de él, testificaba a él, Jesucristo Señor, dice que él leía la, la palabra del Señor en inglés, en una biblia americana, y estaba trayendo la palabra en inglés, porque el Señor lo trajo a los Estados Unidos hasta el pasaporte, hermano todo se solucionó pero te das cuenta que cuando tú trabajas para él cuando lo haces para él, cuando te dejas mover por la opción del Espíritu Santo de Dios Dios empieza a glorificarse, el Señor empieza a usarte y eso es lo que Dios quiere hacer porque dice, mucho en la miel pocos son los pobres, ¿cierto? ¿sí no? Pocos son los que le quieren dar a este asunto hermano pero Dios quiere que todos le den. ¿está entendiendo a los otros? que esto es obligación de todos Porque en el día precioso, en el día glorioso, tú quieres entrar ahí arriba tú quieres pasar o te quieres quedar ¿quién se quiere quedar? who will to stay here? nobody will stay here You are will to him right? vamos con el Señor ¿verdad? Por eso es que eh, es bonito que entendamos, hermano, esta palabra, todos estos todo versículos bíblicos cuando te sueltan este mensaje. Tú puedes entender que si no estabas agarrado, ahora agárrate. Porque eso es lo que Dios desea, es lo que Dios quiere, que tú te agarres bien de Él. Para que tú lo puedas exaltar, para que tú puedas hacer grandes cosas, agarrarte de Él. ¿Me entiendes, porque como le digo, todos esos todo movimientos que ustedes, con bueno, las personas que están siendo eh, bendecidas y que Dios está grabando la opción sobre esa persona, es porque se están dejando. Que Dios los bendiga y que el Espíritu de Dios se mueva con poder. ¿Te das cuenta? ¿Se duerme? <ríe> Alabado y la gloria del Señor. Alabado despierta que... Cristo nos alumbra ¿ver? pero es bonito que entendamos hermano que todo lo que Dios nos da en esta palabra del Señor cada cita bíblica, cada cosa que usted lee es para la edificación de la iglesia es para que la iglesia se edifique más como dice aquí, segundo escogió en él antes de la fundación del mundo y para que fuéramos santo y sin mancha delante de él en amor ¿Quién de este asunto? Delante de él. Qué bonito, hermano, cuando nosotros estamos en el templo. O no ni en el templo, donde usted se encuentra y empieza a clamar a esa, a esa sangre preciosa y a ese poder de lo alto, empieza el Señor a, a, a tirar, a dar, a cucharones preparados, y, y empieza a sentirse, aleluya. Gloria a Dios. Hay momento que yo voy manejando, y quiero ser, y le digo, te derrama de tu Espíritu Santo sobre mí, papá, ahora, ahora, ahora, ahora Señor. Y ahora estoy manejando, y empiezo a sentir el fuego en toda mi cabeza, una cosa hermosa, hermano. Algo que eh, se siente bien bonito, hermano. Y a Dios le gusta hacer eso. ¿Sí, a usted no le gusta que Dios lo abrace y, lo, y le diga, ay mi hijo, este es mi hijo. ¿Ya? como dice el rey, el rey, este es mi hijo. <ríe> y qué bonito porque se empieza a sentir una cosa preciosa, y qué bonito que cuando te el carro y te parques así, uno, ya cuando van en el camino largo, hermano, y te parques a uno de la carretera y levanta las manos al cielo, y le digo, papá, derrama de tu Espíritu Santo sobre mí. Yo cuando viajo, hermano, cuando me voy 100 millas, 150 millas, me gusta, siempre viajo en la noche, por eso me gustan las noches, y a veces el cielo está bien estrellado, bien bonito, y Levanto mis manos al cielo y me paré, me paro a un lado y le empiezo a glorificar Señor y darle la gloria Papá. Y, y el Señor empieza a glorificarse. Y Dios a empezaba jamás. Y hermano, la toca otra vez, voy, bueno, por ir para abajo, hermano. Mira, bueno, hermano, porque ya tengo esa opción de Dios. Ya el Señor, como que puso una cobertura ahí, un algo precioso. Hubo un momento en que la luz se la traía apagada y era pura luna. Y, y el Señor siempre cuando yo viajo, me pone una lunota grandota, hermano, una lucesota tremenda, que ni cuenta me daba que las luces estaban apagadas, hasta que voy caminando por un tramo, y a otro que viene, me flasheca, me, me, me, flasheé, me, flasheé, que, me flasheé, que mis luces estaban apagadas, pero miraba muy bien la carretera, el tanto las líneas, todo lo miraba bien, muy alumbrado, y eso es lo que le gusta a Dios hacer, aleluya, con su gente, con su pueblo que si que el Señor tome control, es algo maravilloso, te lo evidente que me ves, es lo más precioso que se experimenta, porque experimenta algo celestial, y cuando experimenta lo celestial, el Señor te arraba emoción, Dios empieza a bendecir tu vida, de una manera que nunca lo habías experimentado, y yo lo he experimentado, para la gloria de Dios, así que te invito a que en esta tarde, Hagas una entrega, haga una entrega de al Señor Jesús, porque mira, hijo, los días han sido cortos. El mes de noviembre empezó y hasta terminar. Y dice la palabra de Dios que los días se acortarán y más pronto la venida de nuestro Señor Jesús a este planeta Tierra se anuncia más su venida. Créalo, hermano que dice la palabra que cuando los tiempos se acorten algo va a suceder, y hermanos, nos estamos acortando, 2011, ya se nos va, entra el 12, y dice Jesús, no te pierdas por nada, esta salvación, hoy dice el Señor, hoy es el día de salvación, mañana dice Jehová, Señor, por acertante, dice Jesús, de aceptar posiblemente no habrá oportunidad pero hoy dice el Señor esta es la oportunidad que tienes hoy ese encuentro conmigo búscame y me encontrará recompensa, vida eterna dice Jesús así que en esta tarde ahí donde encuentras este que nos están viendo personas que nos ven a través de este programa de televisión doble jodilla hay y luego pedir a la iglesia que se ponga de pie aquí en este lugar y a todos hermanos, luego pedir que pasen simplemente vamos a orar, vamos a hacer una oración we pray to the Lord getting closer to the front everybody getting closer to the front and uh, we pray to the Lord vamos a orar hoy Dios quiere que tú ores hoy Dios quiere que tú abras tu boca y le digas a Dios cuánto le ama, y le digas al Señor, si él estaba fallando, dice el Señor, hoy es el día para que tú, te unas conmigo, hermano que no está bien, pie, vidente que no ve, ahí en tu hogar, en tus rodillas levanta tu mano al cielo, y entrega en tu vida a Jesucristo, dile Señor, mucho he caminado, cosas muchas he hecho, pero hoy estoy cansado, de toda esa vida miserable que he estado viviendo. Y hoy Jesús quiere que te vengas y entregues tu vida a Él. Y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, creo en ti. Y tu sangre limpió todo mi pecado. Que haces esto Jesús. Pon mi nombre en el libro de la vida. Y gracias Señor. Porque hoy desde este día soy tu hijo y tu mi salvador y mira hermano, hermana joven adulto que has hecho esta oración niño que la has hecho hoy Jesús está en tu lugar hoy Jesús se dará contigo, estará contigo es de hoy por siempre y dice la palabra Señor que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y yo sé que tú lo has hecho genuinamente yo sé que hoy tú has venido Jesús y hoy Dios no te dejará. Gracias, le damos a Jesucristo, por haber llegado a tu vida, por haber llegado a tu hogar, y haber bendecido a tu familia. Gracias, le damos al Señor. Bendice Jehová, oh Dios, oh Jesús, a cada uno, para amado, los que te han hecho esta oración, que te han estado que hoy son tus hijos. Gracias por esa salvación. Gracias por cada uno de ellos, Padre amado.